¿Qué hacía la tía con la chicha. Estamos empezando la herranza. Chicha en... Chicha en guajarachapi, tía. En Chapi, tía. Chicha en guajarachapi. ¿Qué tal? ¡Vamos, Chipapi, ¿Qué hora hay más? Buenas tardes. Nachi estamos llamando. Estamos preocupados, mami. Tío, ya estás empezando tu herranza. ¿Ahorita sí, mami, qué están haciendo? Estamos... Uh, vamos a poner saima poner ya saima después vamos a ver comenzar ya mañana ya tío Llamame. ya ya vamos toma ya toma ya toma ya toma ya toma ya ya ya Jocha. A sí, A ver. A suerte! A ver. A ver. Esta Pichapuquio, pichapatuqio, todo chuchumarka, está el peruella, PORR está el Papá papai chasqui con ignorante guabayquimanta. y dimanta, y no me cae costumbre que de antes mis abuelos. Se llama saima. Papá chasqui con que me cae mi jalarina en como costumbre de nuestro erranzo de Paiko. El lugar, tíos, estamos. El lugar, el lugar, el sitio se llama Chaya Pampa. Chayala, Pampa, Paico, Sucre Ayacucho Ayacucho Ayacucho Tatío, ¡Hachara! ¡Ay, Tatío! ¡Che, Emiliano! Este es tu San Lucas. ¿O cómo lo conocemos en Paico? San Lucas, San Marcos. señores, ah, ¿sí? a ver miren suerte. ¿Qué a ver. ¿Cocichi? ¿Cocichi? a Ah, me la vaca a ver par ah par parcito a ver, mota. chicos hasta 10 de la noche o no hasta hasta mañana tía <risa> <risa> <Gracias. risa> ¿Y esto está tocando? Ahí están los chicos. Seguirla. Parti, parti, chillon. Más o menos, más o menos. Ahí está la gente, las chicas y todas las vaquillas. Ahí está la cornetera, cornetera. Cornetera de nada. Hola, de almuerzo. Me llamo Garatelio. Está muy rico. Está muy duro. Buenos días, Nierre. Iris, gracias. Dame mi promo para que te vean todos los promos. Se <ríe> encerranza. Irisita de tiempo. Ahí está. ¿Te veo? dos con ¿Ya? Ese azul, ¿ya? Me gusta. Ya, ponme cerrola. Azul. A los sí, ojos, a eh, eh, a los glaciadores se... hola saludos ven maite bueno eh. ver, claro tienes que glaciar a los bravos pues no, ¿No, tío no, toro de, de la ah. <risa> <risa> <risa> toro de vaca de altura vaca de... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> de la volada de la, la, la, la, la. O sea, vaca con la ja de que chúcaron. Sí, pero... ¿No van a cancelar todos? No, no. A ver, bachinchos. Sí, es dos toros. Toritas de cuántos años ya. Pasto, papá, pasto. Se ponen. Toro tiernito. También. Sí. <tose> la quita, la quita, la quita, la la quita, la quita, la quita, la quita, la Ya pa Molta, molta, ¡Sacan el sombrero! Ah. <risa> ya, repite, repite, repite! ¿Masa, tío! ¿Quién es Masa? el no me Oye, dale. ¡Gaita! No. Tío, él es Masa? Masa está la responsabilidad. Bueno, sí. no, no, no. Masa, hasta ahorita te digo, uh, si estoy filmando, tienen que respetar cuando estoy filmando a uh, mi cámara. Tú tienes que tirar chicote, ¿ah? Uh. Mira, Masa. Pasto, pasto, pasto, Mata mata ¿dónde está acá? Multa, multa, allá. ¡Hola, cocha, <muchas> ¡Cocha! ¡Hola, hocha, hocha! ¡Cocha, ¡Hola, ¡Cocha! Cocha, cocha, cocha. Cocha. ¿Está aquí ¡Hola, hocha! ¡Hola, con quieres? con quieres? ¿Cómo te? Bien, pues, ¿no? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, ¡Ay! ¡Ay! vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, ...este eh, chaño, a hacer competencia, dicen. <risa> Pote más rico. Chuya, <risa> <risa> <risa> apúrense, apúrense, chicos. Ahora, ahora me toca agarrar. Pero. No, me ya está cuidando mi, tiene que cuidar con su lazo. Ese día también cuidado y cuidaba, pero estoy mirando de lejos nomás. ¡Ay, ¡Ay, no a ¡Omar, papi, primero! Ay. ¿Tengo que ayudar a ayudar ¡atrás! Money, what Bonito, traten, ¿ah? Antiparasitario Sí. ¿Ante pongo, no? Sí, Ya, ya. ¿Qué Ay, qué, suerte acá Papi, te lo papi. ¿Están ¿Cuál, papi? Ya, ya. ¿Cuál son el vas ¿A es horas problema? más es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el Qué el problema? ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el ¿Qué es el problema? ¿Cuál es ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?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 <risa> Qué linda se ha ido con sus aretazos. Sí. Váscale, <tose> váscale, váscale. Dice, "Váscale, sí. ¡Ah, Sal de le pateó! ¡Ah, y le pateó! más. ¡Ay, le ¡Ah, le pateó! ¡Cacho, cacho, cacho! ¡Cacho, cacho! ¡Cacho, cacho! ¡Cacho, ¡Cacho, pong! ¡Cacho, al ¡Cacho, por si ¡Cacho, al ¡Cacho, al ¡Cacho, ¡Cacho, pong! <truz> Samari, pong al ¡Cacho, ¡Cacho, pong! ¡Cacho,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 ¿Qué pasa? ¿Qué que a la pampa. pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué de ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¡Que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¡Que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ari, este este... marca! Por... Marca, arri! ¡Ari, a este marca marca marca no un no va a ¡Marca! ¡Marca! ¡Marco, Marco! ¡Corre, peo! Marca! papá, papá,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 se pasa, se pasa, se pasa, se Ya. ya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 ¡Algo, algo! ¡Algo, ¡Corre, a ¡Ya está, ya! ¡Bravo, ¿no? ¡Bravo, ¡Bravo, ¡Bravo, kanca ya gore istapar ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma No me lo he tapado en el... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 ¿Qué no qué ¿Qué ¿Qué Malto listo vamos de Agarra bien, agarra. Vamos a vamos a Su Ay, ¡Ay, Dios! ¡Está amarrado! ¡Está amarrado su pata. Tienes se desatarlo, ¡No ¡No, es bravo! Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay ya ya ¡Ah! ¡Ah! ya, ya! ya, 行, <George> <interactions> <mosinter When we watch together>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 ya, ya te ah, No hay, el de Max no va a sacar el huevo. Feo. ¿En serio? Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado, ¿eh? a arreglar. Sí. Más mi tío. le va a dar aire, peor. Le va a dar, no. Ah, más no, no, no, no, no, no, Más no, no, no, no, atrás no, no, no, atrás. no, no, no, no, no, no, el, que, el que este, el que corta, no más es eso. No, no Se va a dar, que está metido adentro. me lo siento, ah. Era, la pata de escapada ya ¡Cállate! no no me no Ya, Agarre! ¡No, por agarren! qué se pues! Compal, ayúdenle. ¡Vaca! Chibaka. Fuck. Pero no se echan de no se va pero ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué pisar ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué ¡Qué chica! chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Vale, chica! ¡Vale, ¡Vamos ¡Vale, chica! ¡Vale, chica! ¡Vale, chica! ¡Vale, chica! ¡Vale, ¡Vale, ¡Vale, ¡Vale, ¡Vale, ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! Aquí kilómetros! ¡Cero kilómetros! ¡Este más ¿Qué es Leche, leche. Leche, leche, no leche. leche mamá leche. Leche. Leche, leche. leche, leche, leche. Leche, leche. Leche, toma leche. Salud. leche. Leche, Leche, leche. Leche, pam leche. Ah, corre, corre, corre ese lazo, corre. Corre, corre, corre, corre, corre. <tose> corre. Dale corre, dale, correr. ¡Dale, dale, jale! ¡Corre, dale! ¡Corre! ¡Corta, corta! kaya, kurang saja le According to the Come on chapter ¡Catch pay! ¡Catch pay! ¡Catch pay! ¡Catch pay! ¡Catch pay! ¡Catch ¿Qué es a que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha marca marca marca marca es que Pachamo, a Acá están los Ganan ¿eh? los jóvenes. Menos mal, dice pasivo. No, no se ve. Ah, no se ve, ya. Más que nada, usted ya. Más corre nada. Más que nada. tío hay piedra cuidado que le flagio! papa Ah yeah, Ah yeah. Ah yeah. Ah yeah. Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, tío, ¿pa cuál? agarra Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, Marca, Así, ah, huevo, no hay. Así. ¿Cómo más, trae? Punta ¡A ya!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 Ay, tengo, tengo, la barra. Va de Y ya tengo mi guayanca ya, qué cosa. Ya tengo que estar de que ¿Vas a No, se ha escapado. Ahí viene el marco, Marca. vamos a ponernos A ver, a ver, a no a a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ya a a ver, ¿Qué? ¿Qué Vamos a tener a alguien Marca tío Marca, Marca Marca, Marca Pascual Pascual Bye, bye hala hala <miren> hala hala hala hala hala hala ja hala hala hala hala hala hala abre para allá, oye, abre Óye, te sigue con su colita. ¡Atapa! ¡Atapa! ¡Atapa! ¡Atapa! gringo, gringo! ¡Dale! te gringo, ¡Tranquilo, gringo! ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Ayuda! chicos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ayuden, ayuden, Ayuden, ayuden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 ¡Ay, qué ¡Ay, qué cuidado, Ya, ya, ya, ya. sintió, mira el torito, ¿ah? ¿eh? ¡Fuerte, ¿ah? ya, ¡Ya, cállate, yo sé, eso! ¡Vamos, Falta de. ¡Pobrecito! ¡Sí! pues! ¡Sí! pues! ¡Sí! ¡Sí! torito! ¡Ese torito les escapa a cualquiera! ¡La cara de cacho! ¡Sal, la ¡Salta, ¡Ay! el dice, ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío! dice, ¡Mío! ¡Mío! dice". ¡Mío! Pá pá. Sim, a tu eu tenho que Marca, marca, marca nem me disco ¿Ves qué hay? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? marca? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? marca ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Pero es manso. ¿De siembras es con ese tío? Malto, no nada. de mujer, La pie, su pie, su pie, su piecito. No, su piecito. Ay, su piecito. Es este, si se un tronco de palo mate. Sí, sí, sí, Vamos no sé es el Ah, listo, ah, listo. Ah, listo. Ah, ay loca loco loco ni pucumba se va no nada no no no ay ay ay cuya ah más, más, más, más, más, más, más, Vamos, más, más, más, Vamos, vamos, vamos más, más, más, más, ya más, más, más, más, más, a Ah, cuidado, cuidado. Ya me voy. Me, ya te Ya mueve, hermano. Pobre foto. <coughs> Marca, ¿no? Marco, marca, marca, marca, papual, marca ¡Papol! va a dar segunda? ¡No, no, chaval! ¡No, chaval! ¡Ahí,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 Ja, ja, magta. Ik ik. Ja. Dos, er drie. Ja, is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, Ja, dat is het. Ja, dat dat is het. dat dat is het. dat Yeah. Who's <laughs> that? <laughs> ¡Puedo, <risa> ¡A su lado, no puedo! ¡Parece que no va a ser ¡Ay, si sí me agarraste! <risa> ¿Cuál está? Oh. No, no se puede. Ya, pues entré de la isla. Carina, oh. ¿Qué <risa> es Ah, me he ¿Vale, te caí la? Me ha <risa> caído la, <risa> te pasa, te pasa, te pasa, te pasa. Ahí, ahí, No me está poniendo, dice. me yo, yo, yo, yo, yo, yo, ¡No me yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, he yo, Vamos a torear esa anyway, A ver, a ver, a ver. A ver, Dante, quiero ver. Mamá geniales, allá. su ¡Mamá, su mamá! su mamá! ¡Mamá! mamá? Cierra. Cierra. Corta con sierra. No hay hay cheque. que el orden saldrá, ah, Tengo cuatro. ¿Cuatro roncos? No, ¿Eh? cuatro, editar, cuatro roncos firmadas. ¿Ah, de Richard y yo no De ahí sigue, de, de, de la Giovanna, de usted. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, ya ves, tío. Tienes que compartir con alguien. Papá, ahí está. <risa> <risa> Gracias. Bueno esto ya está de chico ya petit Ay, tío? guarda para el ay, chico ma. chico ya guarda cuando están botas para que rápido, no nos agarre pues para que no nos agarre sí ma ajá tiene que guardar para chico chico sí, tiren, para que los chicos de ah guarda pa pa ah, para chico chico ahí <ríe> sí nos <van> a <ríe> vamos a violar violenta <ríe> vamos nosotros no nos vamos ¿eh? Ah, ajá. no hay mucho ver se ve ¿Qué es que Juan, está tomando el pito. Excelente, excelente. El pitito de paico van a tomar. de oh, <risa> bueno, tiempo, de tiempo va probado. ¿Y un pito todavía. Ah, ya. <risa> toma, Cheque, a ver, toma, Cheque. Imagina tu pito, A ver. ¿Está rico o no? ¡Mami! ¡Excelente, excelente! excelente <risa> ¿Ya? ¿Ya estarás cansado de pito ya? Pito de chaupejatos. Ah, ya, chaupejatos. Muchas gracias, chalador? ¿Dónde está el pito? Ahí está, recién, recién. Eh. Toma, toma el pito. Gracias. ¿Estás ganado, dos? Dos. No, no, no, no. Si deseas, puedes compartir. No, acá también, con dos. Tío Qué bueno, Ahí está? Pito. ¿Pito está delicioso o no, tío Huelva? Vamos sé a probar porque no sé ah, <risa> ¡Alto Pito Chata! Estamos en... Piruacha. Piruacha, tan Pigocha. ¿no? Sí, es piruacha, tío. Pito Hola, ¿cómo está? Pito es? Chata, Primera vez que vengo acá. Vamos a ver aquí. ¿Estás tomando pito? Pito. A veces es Llego a guasano paico. ¿Ah? Chayaya, chayaya. Hoy día estamos en Arranza. de, de mi tía Martín de Pichiva de Me Emiliano Rivera. En Chayaya. Vamos jugar. Salud. Salud. Toma ya, listo chicos. Ah, el Ahora, la vida que no. Se han a Ahora, chiste? Sale. Washington, ¿cómo es No, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, es no. ¡Va! ¡Va! no. No, ¡Va! no. No,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 A es el es Así, no oh, embarrarse ya ¡Para no fe. ya chupi, ya ya ya ¿Ti -ti -chata? ¡Cari! ya ya ¿no? poquito Ay, pues, <risa> toro, toro, toro es ¿Puedes decir que si no te puede, te puede levantar toros? No, no te puedo levantar. No te puedo levantar. Ahí, ahí, ahí. Gracias, gracias. Como se iluminaba, toma, ¿qué? Hay que animarte a lo que resisten los toros, ¿ah? ¿eh? Ya, te voy a levantar listo, ¿verdad? Porque este toro de quebrada es otro toro. ¿Otro toro, ¿eh? toro chico? Es fictivo, ¿es, ah? ¡Ja, <risa> ja, Puro toro, ahí creo, no hay vaca. Paso está El tomando pito. Sí, oh. um, ¿Qué tal es el pito? pito? Está rico. Está rico, sí, ¿verdad? Sí. ¿Ah? <risa> en el guamba, en <risa> Todos, sí. sí. <risa> <risa> todos sí. Tío, toma chai. Soy, ¿no? soy varias veces ya yo del toro me he salvado. Parte, toma, tío, es. toma. ¿Eh? Ajá. Me, comparten pues tío comparten bueno qué gente pas que se gente. no ya contigo? no pero es el tío ese ese es su es cacho el tío acá acá hay para que compartan ¿no? bueno qué me esperas ¿eh? sí o no tienen que tomar los dos no sí yo siempre ando por solos. ah a, a ver, pruebe con la, con transporte Pruebe el yuquito de, de Iguacha, de acá de paico. Gracias. ¿Qué Excelente. le parece el yuquiu? Gracias, señor. A ver, pruebe el yuquiu. Se le dicen pito aquí. Vamos a <risa> tomar. Ayúdame, mira, vamos. Mira, mira, chico de paico. Tapar el sol con un dedo es imposible. Si te niegan más por ese sombra y tu nuez. Es el alma del pueblo guayno, de guayno peruano, de guayno. guayno de ti.